Hoy hablamos de una de las herramientas más usadas en coaching, sobre todo al principio de un proceso, la rueda de la vida. La rueda de la vida es solo la primera parte de la tela de araña, una herramienta que completa, complementa y le permite al cliente sacar más información de sí mismo. Este es entonces el vídeo número uno de la tela de araña. Hoy te voy a indicar cómo puedes hacer tu propia rueda de la vida. Lo primero que tienes que hacer es dibujar una circunferencia. No importa demasiado el tamaño ni que quede perfecta, ya sabes. Una vez dibujada, divídela en ocho partes, como las porciones de una tarta de cumpleaños. Ahora viene la primera parte de la reflexión que tienes que hacer. ¿Cuáles son los ocho ámbitos de tu vida que quieres analizar? Para inspirarte te propongo estos, aunque pueden ser cualesquiera otros. Una vez decididos, ponlos como título de cada uno de los sectores en los que has dividido tu tarta de cumpleaños o tu rueda de la vida. Viene ahora la segunda parte de la reflexión. Para cada uno de los ámbitos elegidos, ¿qué nivel de satisfacción sientes? Medido de 0 a 10. Atención que la pregunta a hacerte es ¿cuál es tu nivel de satisfacción percibido? no si tienes mucho o poco de lo que estás analizando. Cuando lo hayas decidido, marcas una raya en el nivel percibido en cada uno de los sectores de tu rueda. El 0 corresponde al centro de la rueda y el 10 al borde exterior. Recuerda, no tiene que quedar perfecto. Después rellenas el contenido con el color o con los colores que más te gusten y tachan. Ya tienes tu rueda de la vida completa y a todo color. Dedica ahora un momento a mirar tu rueda con una visión de conjunto. ¿Qué forma tiene? ¿Cómo está de equilibrada? ¿Qué ámbitos destacan, por su alta o por su baja puntuación? La Rueda de la Vida se utiliza básicamente para decidir cuáles son los ámbitos de trabajo donde el cliente desea trabajar, aquellos donde se pueden definir objetivos ambiciosos porque hay mucho que ganar. En la descripción del vídeo te dejo un enlace para que puedas descargar una plantilla exclusiva de cosas de coaching con una rueda de la vida vacía para que la puedas utilizar directamente. Imprímela y empieza a reflexionar sobre tu vida. Al principio de este vídeo te dije que era una primera parte. Ahora que ya tienes tu rueda y alguna idea de por dónde empezar a mejorarla, vamos a preparar la segunda parte, la de la tela de araña. Para esta segunda parte necesitarás tres listas de cosas. La primera una lista de 50 deseos. 50 como poco, eh no te cortes. Imagina que tienes todo el tiempo y todo el dinero del mundo, que no hay límite de nada. Desea, simplemente desea y escríbelo. La segunda lista es una con al menos 25 tengo que. Si no sabes lo que es un tengo que, puedes ver el vídeo de Cosas de Coaching que lo explica. Aquí arriba te dejo el link. Se refiere a cosas que tienes que hacer, pero no te gusta, algo que si pudieras elegir no harías, pero que tienes o sientes la obligación de hacerlo de alguna manera. Recuerda, 25 como mínimo. La tercera y última lista es una con al menos 25 me molesta. Escribe en la lista cosas que te molesta hacer, que te molestan de otras personas, cosas que odias, que te desagradan que no deberían existir, según tu opinión, incluso cosas que te molestan de ti mismo. En la descripción del vídeo te dejo también un enlace para que puedas descargar una plantilla exclusiva Cosas de Coaching con las tres listas. Son 2 a 4 por las dos caras. Y ahora viene lo mejor. Cuando tengas tu rueda de la vida a todo color y tus listas de al menos 50 deseos, al menos 25 tengo que y al menos 25 me molesta, hazles una foto y me las envías al correo electrónico que aparece al final de este vídeo. Entre todos los correos que reciba, elegiré uno para construir su particular y personal tela de araña y os mostraré cómo se hace en el vídeo de la segunda parte. Gracias por compartir este rato conmigo y dale al like si te gusta Cosas de Coaching.